Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, patria o muerte. En alguna parte de la paz eh, nos hemos encontrado aquí con tres queridas compañeras Veteranas de la lucha política, insurgente incluso Que estuvieron con el comandante el Elche eh, este, Bueno, a final del, del, del, del año 66 Y casi durante todo el año 67 Hasta eh, su muerte el 8 de octubre de 1967 Las compañeras que están aquí, Nila y Rivia ...también llamado Ivana en la guerrilla... ...Lujala Guzmán, que bueno, tenía también el nombre de no nomás... ...pero como decía el cheque quería decirle también Ignacia... ...y compañera Sonia Flores, alias Pepa... ...buenas noches a ustedes y para mí es un, un gran eh, honor hacer esta entrevista... ...quisiera empezar en primer lugar a preguntarles qué hacían ustedes en noviembre... 1966. ¿Dónde se encontraba aquí en Bolivia? Bueno, yo primero, soy Loyola. Soy Loyola. Soy Loyola eh, yo en noviembre de 1966 era militante y dirigente de la Juventud Comunista de Bolivia. Y eh, estábamos, eh, estaba trabajando junto con un grupo de compañeros de la Juventud, eh, Aniceto Reinaga, Antonio ahorita me he olvidado el apellido eh, Walter Arancidia. éramos uh, conformábamos un equipo que eh, coordinábamos con Coco Peredo ¿no? Loro Vázquez y Rodolfo Saldaña que eran militantes del partido y que estaban destinados a un trabajo político-militar ¿no? por instrucciones del secretario general del partido Marimón. Entonces, eh, habíamos eh, ya tenido contactos con, con compañeros Cardo, que era cubano, ¿no? y estábamos eh, trabajando con, con perspectivas a la lucha armada, ¿no? Pero así muy en general. Y no, no sabíamos que, que venía aquí en absoluto, pero estábamos en ese camino de... de teníamos conciencia, habíamos as asumido de que en Bolivia había que hacer la revolución por medio de la lucha armada. Uh -huh. Sonia. Este, yo quisiera decirte pues, para aclarar que mm, la que realmente estuvo con, con el CHE eh, fue Loyola. Yo por lo... Eh, claramente yo no. La incorporación a, la, a lo que fue nuestra organización política la incorporación mía fue bastante después, fue pues, el año 71. Entonces, para aclarar, ¿no? Sí, yo no estuve en, esa, en, esa, en el proceso, eh, digamos, de esa maduración que hicieron los militantes, especialmente los militantes como control, comunistas y de otras, de otras fuentes. Sí. Y, y mira. Sí, no, yo el año 66 era estudiante en la Facultad de Medicina. Y en el 67, muy casualmente lo vi aquí, pero no trabajaba, o sea, no, no. Entonces sí, yo me incorporé al, al LN en el 68, cuando volví a No había ido a sí, ahí no un ¿Quién era? Un Peredo, que es uno de los sobrevivientes de la guerrilla en el Cuando volvió acá a ser en septiembre, octubre del 68, del 68. Sí, o sea que es recién ahí donde yo puedo contar, ¿no? Lo anterior ha sido muy, diría yo, casual. ¿Y el panorama político en esa época, cómo era? Bueno, a nivel nacional del año 67, sí. 66, 66, sí. 66, sí. Más 66, estábamos en un gobierno este, de un militar que era claro. los vientos... Ortuño, Ortuño, ¿quién fue eh, primero dio un golpe? Eh, él eh, junto con Paz Estensoro ganaron una elección, pero él siendo vicepresidente dio el golpe a Barrientos el año 64. Ah, y luego hicieron eh, elecciones, pero absolutamente fraudulentas, de manera que quedó de presidente, digamos, constitucional. ¿no? Sin embargo, pues no había ni parlamento ni nada, o sea, era una dictadura. Y eh, en realidad eh, era, era había puesto, que se llama fuera de vigencia, los sindicatos, una persecución muy fuerte a todos los dirigentes sindicales, de partidos, o a sea, todo lo que fuera puesto. Se encargó de destruir todas las milicias que había organizado el propio MNR a través de un pacto que hizo el pacto militar campesino. entonces utilizó los campesinos para enfrentar a los mineros ¿no? que eran más organizados. Entonces, el año 66, 67, estamos en, ese, digamos, en esa época tan eh, especial acá. Eh, de manera que cuando aparece la guerrilla, al mismo tiempo había un, un amplio movimiento político acá. Por, justamente por la, por la dictadura, la propia universidad tenía una actitud mucho más eh, contestataria. Había una maduración de todos los sectores, sobre todo de la juventud. Eh, bueno, entonces yo hablo desde una posición que estando universitaria, yo he estado colaborando sobre todo con el PC chino. En ese momento, cuando el PC se divide, entonces hay una posición del PC chino que tiene una posición más eh, definida, yo diría, eh, eh, junto con, con el que dirigía Federico Escobar, que era un dirigente mío. A varios de nosotros hemos colaborado y yo estaba ahí. De manera que cuando ya conocimos de Iñakawazú, quisimos colaborar aquello. Eh, bueno, hay, hay otra historia por ahí. Eh, yo quiero eh, recalcar aquello, ¿no? es un momento en que había una dictadura, estaban fuera de vigencia los partidos, había un movimiento muy fuerte. Entonces, la, la, la aparición de la guerrilla fue pues una un remesón en todos los sectores que, que bueno, estábamos discutiendo de hacer algo y ocurre que entró él y obviamente cuando murió fue terrible para ¿no? todos porque un poco nos sentimos como que no habíamos hecho nada, pues, habíamos hecho poco porque tampoco sabíamos cómo contactar, ¿no? o sea, y varios compañeros míos de la facultad fueron a al, al, al, ah, no. Fueron, no, fueron a Santa Cruz a tratar de contactar, uh -huh. aquí fueron, hubo todo un problema con la gente del Partido el Comunista que no permitió, ¿no? o sea, no permitió a no nadie, había dificultades. Uh -huh. Entonces, eh, claro, nos quedamos muy frustrados con muchas cositas, para saber cómo van a enviar cosas. ¿no? Sí. Esa es la historia de ministerio, como decía, en el 68, o sea, la que tiene la historia es uh -huh. eh, Este pacto militar campesino... Eh... ¿Era algún, algún fruto también de la Revolución del 52 Porque en todo caso se hizo una reforma agraria y la conciencia, me imagino, del campesino el año 66, comparando con el 2003, es muy diferente. Ah, claro que sí, ¿no? Y Barrientos, justamente, creo, hizo el pacto militar campesino para neutralizar a los campesinos, para evitar la alianza entre obreros y campesinos. Eh, porque ya sucedió incluso en la zona de Yayawa siglo XX, ¿no? donde trataron de oponer a los, a los campesinos de las regiones circundantes a, a las minas. ¿no? O sea, él eh, pensó planificó muy bien para aislar al sector obrero y en influir sobre los campesinos. ¿no? Maven pues tenía la ventaja de que hablaba quechua, sobre todo en la zona quechua, ¿no? Y creo que fue uno de los primeros presidentes que visitaba semanalmente los pueblos, bailaba cueca, tomaba chicha, entonces era una, hacía una política diferente para la época esa, ¿no? Ah, y, y en aviador, en, en uno de esos de esos viajes es que viajes que ocurre el accidente, que algunos dicen que no fue tal accidente, no, un día y acabó su vida. Eh, pero eh, era un intento de separar, dividir, aislar a los movimientos obreros del movimiento campesino. Y este panorama político que mencionó Mila, eh, ¿cómo, por ejemplo, cómo pensaste tú, cómo reaccionaste como cómo reaccionó la juventud en esa época cuando se supo sobre la primera acción militar en donde a final de mes de marzo, ¿no? Cuando hicieron una emboscada con siete muertos, soldados muertos, un capturado, un capitano un mayor y una cantidad de unos 14 otro capturado. Pero, ¿qué, qué, entonces, ¿qué pensaba cuando salió a la luz pública esta noticia? Era una gran... Es decir, que, que vino a... vino a... a causar un gran revuelo la presencia de un de un grupo guerrillero digamos ¿no? y precisamente en Bolivia entonces eh, ya para entonces eh, la, la vida la figura de Guevara de Ernesto Che Guevara ya era muy era una era como un ejemplar revolucionario la figura digamos ideal del revolucionario entonces todos los jóvenes o los jovencitos se identificaban con esa eh, se puede decir, esa sed de, de justicia o de acción o de cambio que, que se podría dar no solamente social, sino inclusive un cambio personal en cada una de las vidas. Entonces, uh -huh. él, eh, era un seguimiento, digamos, uh -huh. un diario a lo que pasaba, pero también era un, eh, un pensar constantemente en lo que se podía hacer, como, como teniendo como ejemplo aquel hombre, como el nuevo y también eh, sí. pensando que había ya un grupo entonces, había algo que se podía reforzar o se podía mm, formar parte de aquel de algún modo sí. pero como cómo se discutía cómo tomó la, la noticia la gente de que realmente habían dado un golpe militar muy duro Ese, el golpe eh, claro y de... eh, eh, eh, eh, eh, seguía presente digamos la experiencia se puede decir de lucha del la nuestra, la más reciente era la guerra del Chaco. Entonces, eh, habían eh, opiniones de los ex combatientes sobre sobre las formas de lucha, en fin. En todo caso, la, la, la guerrilla siempre es un grupo pequeño. Entonces, eh, para ser así, pequeño, daba golpes bastante, digamos, importantes. Eso es lo que escuchábamos. Y las otras opiniones eran de admiración o de directamente de rechazo total, ¿no? Mm. Si vienen acá extranjeros o sea, a mancillar o a pisar, sobre los bolivianos no puede ser ¿no? Mm. O sea, teniendo, En tu caso, con el panorama político que, que contó Mila, uh -huh. mucha gente pensaba que era una acción legítima y aquí era una prácticamente una dictadura. Claro, mm. era, eso, eso era así. Pero no sé digamos, eh, el ambiente en el que yo me movía no, no había mucha claridad política. Entonces nosotros ni había una formación, digamos, partidista. Entonces eh, nos, nos, nos movíamos un tanto, digamos, instintivamente, digamos, las fuerzas de la juventud, hacia como, como el joven es, de, de sí, digamos, pendiente a, a querer cosas, cambios, nos movíamos hacia la admiración del grupo y de, ¿Cómo se supo que Che estaba aquí en Bolivia? En realidad cuando fue el primer, primer golpe, no, fue el 23 de marzo. Que ¿Y así? había algunos desertores también que contaba eso? No, en no, ese momento no se sabía, o sea, no sé si había algún desertor, no lo sé. ¿no? Pero la primera vez que se supo fue cuando hubo el choque el 23 de marzo, todo aquello. Fue el una sorpresa para todo el mundo ¿no? O sea, no, no, no, no sabíamos hicieron un trabajo muy cerrado lo que sea, entonces este, fue un, un momento bien particular porque era la sorpresa como yo me movía en el medio universitario este, era una alegría pero no es que haya algo que tuviera pues, sacando la cara ¿no? porque al final era hasta una etapa muy, muy difícil, porque como este caballero barril era así muy carismático, muy simpático, ¿no? era muy populista, ¿no? entonces lo querían mucho, ¿no? los campesinos, los populares, ¿no? lo querían mucho, entonces no percibían la otra parte, ¿no? en tanto que en la universidad, mismo hecho de ser universidad, pero además por la fuerza que había, entonces, esto fue una, una sorpresa bien eh, importante, ¿no? O sea, que nadie sabía explicarse la magnitud, ¿no? Es cierto, el 67 ya había pasado por lo que era la punta del este, etcétera, ¿no? Entonces, sí conocía lo que era la posición de, de Cuba, pero yo, desde mi visión, o sea, el 67... Eh, eso ¿sí? es como los 65, y cinco la Semana Roja en Francia, ¿no es cierto? ¿Cinco Ocho, ¿no es cierto? Pero ya antes había pues, todo un movimiento muy interesante. ¿no? Entonces eh, conocíamos, a conocíamos cosas que estaban ocurriendo. Ese era el, un poco el mundo, ¿no es sí. cierto? Sí. recuerdo. Y habían pues los representantes de los partidos trusquistas, PC, etc. Y la Facultad de Medicina creo que se ha caracterizado, aunque es muy tranquila, más ordenada, sin embargo habían excelentes dirigentes en los los la facultad. La ya había partido de la Facultad de Medicina más de una vez. Y habían excelentes dirigentes ahí. Y el debate era muy, muy, muy... muy muy rico, yo diría, siempre, obviamente, el monobloque ha sido siempre ya, de mayor mm. debate, ¿no? Pero, entonces... Pero ¿tú, tú te movías en, lo, en los ambientes del círculo pezichín? y que ella, sí, tenía, sí. ¿Ella tenía posición de, de simpatía hacia la insurgencia? Ah, claro, porque cuando se divide el Partido Comunista, aquí sobre todo, que se ve? Que el Partido Comunista uh -huh. era, pues estaba en esta digamos, eh, depone un poco sus eh, actitudes y entra un relacionamiento muy formal no. con la Unión Soviética. Entonces los pro-chinos, de una manera, no aceptan, pues, no, no. no aceptar no. no, señor, aquí no, no puede ser, ¿no? Así, pero había fricciones también entre China y la revolución cubana. No, ah, no, pero aquí en concreto la posición, de, digamos, pro-china estaba más liderizada por los mineros, ¿no? O sea, por esas direcciones mineras... No y que este, su actitud era mucho más radical. O sea, ¿cómo vamos a entrar a relacionarnos? Porque pronto también, por primera vez, la Unión Soviética logra hacer una negociación con el gobierno de acá para los órganos de fundición. Entonces, desde acá, viendo una dictadura, ¿cómo no? O sea, no se puede entender. Entonces, la posición de los mineros fue mucho más radical, de esa dirección del PC que vimos no. en la entonces desde mi visión era una posición mucho más decidida, ¿no? O sea, no podíamos comprender aquello, o sea, se puede entender en la lógica internacional, pero no, no podíamos entender acá. Entonces, ese, ese era el, el espacio, el ámbito en que la ¿no? era más radical de los, de los chinos, claro que había gente de acá, ¿no? no. Esa era ¿no? la turma entre en ellos. En el, no. No es que yo militaba, no, no, no estaba ahí, pero sí eh, colaboraba en el ámbito, ¿no? O sea, obviamente la, la idea de decir, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué están haciendo? Hasta o que todos me dentro de los mineros, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, ¿no? ah, y, y el trabajo clandestino en, en favor a, a, a la guerrilla del Che, ¿qué tipo de expresiones se tomaba eso de forma... en las ciudades, mejor dicho? Eh, eh, francamente el trabajo clandestino yo no podría aportar mucho, ¿no? es una cosa que descon, desconozco sin embargo eh, los círculos de se puede decir de discusión o de, de análisis donde mayor impacto había de, esta, de la presencia de la guerrilla podría ser la universidad por ejemplo los sindicatos entonces eso es esas expresiones si sí, un digamos en la, en la sociedad yo vengo de Oruro entonces eran muy ¿sí? entonces lo que decía lo, lo, lo que decía la universidad o lo que decían los mineros se trascendía y eran eh, posiciones de, de apoyo de simpatía no sé si han escuchado o mejor dicho es muy conocido que en cierto momento, eh, los mineros de, destinaron una mita, o sea, un pago diario para eh, de apoyo a la guerrilla. Aunque eh, es, una, es una cosa, se puede decir, simbólica, porque no creo que nunca se haya hecho efectivo. eso. Sin embargo, denota toda una actitud mm, concreta, muy material, de apoyo a la guerrilla. Cuéntame, ¿cómo...? cómo? ¿Qué, qué expresión tomó eso este? usted hablaba de un pacto de minero estudiantil claro o sea como el el ejército logró el pacto militar campesino entonces, y el movimiento universitario pues cobró fuerza entonces se hizo un pacto obrero estudiantil ¿no? obrero estudiantil y es ese momento sobre todo que la universidad interviene eh, dentro de la copa a eso, su representación dentro de la copa, que estaba todo clandestinizado. Pero cuando viene la guerrilla, ya es claro, entonces, eh, digamos, era más urgente que ese pacto, esa reunión pudiera, entonces, pudiese vigente. Entonces, para junio, las representaciones universitarias de La Paz, si no me equivoco de cochabamba no sé, pero con seguridad de acá, este, van a una reunión en junio, 22, 23 de junio, van a una reunión en el siglo XX, en las minas en interior mismo, para acordar, pues, ¿no?, llegar a acuerdos en vista ya de la guerrilla. Entonces, este, en esa reunión los mineros toman el acuerdo de dar un día de a a la guerrilla, de que aquellos mineros que querían incorporarse a la guerrilla lo hicieran y el sindicato habría de sostener a la familia. Eh, bueno, es eso ¿y al, rechazaron noches? mineros ahí de entonces? claro es, es, es. pero ocurre que bueno, los estudiantes lograron salir y en la noche del 23 en la noche que es eh, San Juan que aquí que el se de cara... el 23 de junio y en la noche se caracteriza porque el 24 es San Juan pero esa noche se hacen fogatas es una costumbre uh -huh. que sería el día uh -huh. más frío entonces se hacen fogatas y bueno, hay petardos y todo entonces, esa noche el ejército cercó y hubo una masacre, ¿no? Porque los mineros que estaban con su fogata seguramente supusieron que eran cohetes y era el ejército que los cercó y hubo pues, una masacre terrible. terror tomó la mina y ahí... ¿Y mataron pues, mucha gente? ¿Cuántos? Claro, no sé cuántos, pero era una masacre terrible, o sea, fue gravísima esa masacre, ¿no? Y ahí lograron ¿no? controlar y agarraron a muchos dirigentes, los mataron a un montón. No, y ahí las amas de casa sí fueron también otro baluarte, ¿no? Pero de los mineros. Sí. Pero un poco para que ubiques que el mundo de la ciudad que tal vez más claramente expresado por la universidad que es un momento muy muy de mucha alza. Entonces eh, su, había que ver una forma de aporte, ¿no? no por una forma de llegar. ¿Esa fue una de las primeras alianzas de, de estudiantes y trabajadores o? Hubo uh, antes, pero esa fue la más clara, ¿no? Mm. Que se forjó un poco antes, pero donde aparece así fuerte y funciona, ¿no? Era en función de la guerrilla, ¿no? Mm. Era esa reunión que se hizo, ¿no? Y mm. que bueno, lastimosamente terminó una masacre que ha sido terrible, ¿no? No sé cuánto morirían, ¿no? Y había un montón de presos. Con uno lee el libro, El, el Diario del Che uno se ve en los primeros seis meses se parece que una, es una lucha más dura contra la misma naturaleza que el enemigo militar y es porque esa zona es realmente no es una selva un hospital eh, claro, es un hospital hay sí, eh, había muchos espinos, etcétera que se que de, de, de, destruían la ropa con mucha facilidad, etc. ¿no? Efectivamente eh, era, era. por otra parte no, eh, aunque se podía el, el, se planteaba que podían empezar en cualquier momento pero pensaban que podía, podía haber tenido un tiempo más sin en, tener enfrentamientos lo que significaba que podían estar mejor a, adaptados eh, mm. en mejores condiciones y se habría dado la posibilidad de que él se reforzara con más gente también ¿no? Mm. Eh, pero no fue así el primer encuentro fue inmediatamente después de que llegaron de una larga caminata de entrenamiento que traía a la gente bastante debilitada mm. ¿no? sí, él habla de que está, mucha gente estaba enferma Entonces, la, sí. eh, además eh, dos de los compañeros que murieron ahogados ¿no? Entonces, mm. En, no estaban, digamos, en las condiciones físicas más óptimas como para... Creo que hay que tomar en cuenta todos sí. esos hechos. ¿no? Y menciona también mucho sobre el, el, la, la, la discusión entre... El, parece que de, de, de, confía mucho de que el Partido Comunista de Bolivia iba a en, enviar bastante cuadros a la guerrilla, pero se dio cuenta bastante rápido también de que Mario Moje... ...no estaba más o menos en esa discusión... ...Mario Monge, según el diario del Che... ...puso tres condiciones... Uh -huh. ...¿cómo era la, la discusión internamente... ...en el partido y la juventud? Yo creo que el Che no confiaba en, en Monge... ...ni que iba a haber más gente de parte del partido... ...y eso lo tuvo claro el 31 de diciembre de 1966... ...después de su conversación con él... ...cuando Monge efectivamente creo que le había puesto las tres condiciones... Y después se retiró indicando que él iba a tal vez a renunciar y a incorporarse como un simple soldado, ¿no? Uh -huh. Pero no fue así. Eh, pero yo eh, estoy segura de que el que no pensaba que la fuente de más gente, etc., iba a ser el Partido Comunista, creo que lo tenía bastante claro. Por eso en alguna parte de su diario indica que eh, justo creo que son los primeros días, de enero del 67, donde se refiere a que los, eh, los militantes comunistas bolivianos estarían eh, con, con bastantes problemas internos, ¿no? por el hecho de la ruptura con el partido. Eh, en ese sentido yo creo que, que él estaba muy claro, y para nosotros también, que ya no se podía contar con el partido y sí, lo que fue una grave dificultad porque mal o bien el partido comunista tenía un aparato en todo el país tenía bastante influencia en los sectores sindicales, mineros, fabriles y eh, estudiantiles también eh, y sin contar con eso sí efectivamente fue más difícil porque eh, si el partido hubiera entrado que hubiera contado con todo el aparato del partido para trabajar en la ciudad, etc. Sin tener ese aparato, eh, había que... El, una de las tareas de la red urbana era organizar eso, ¿no? Y es eh, prácticamente partir de ser. Esa era la, la situación. ¿Cuál fue la, la primera tarea suya? ¿Usted en... trabajó primero en la ciudad y después al campo? No, en verdad que... Nuestra tarea de la mía era en la ciudad, no estaba previsto por el cheque que entremos inmediatamente a la zona de, de, de la guerrilla misma. Y nos dieron instrucciones para los cuadros uh, urbanos, ¿no? para la red urbana como él la denominó, que tenía que organizarse y hacer trabajos concretos en diferentes ramas de información, de, de prensa, eh, logísticos para poder ayudar y, y organización, contacto con muchas organizaciones, uh -huh. personas, etcétera. ¿no? Y menciona de que usted estaba encargado al, al, al principio ahí de, de la finanza. Sí, y yo tenía que llevar toda esa parte de las finanzas en la red urbana. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, me dieron una suma de dinero que se utilizó para las cosas concretas que se habían dado y posteriormente el hecho de la ruptura con la, con la el contacto directo con la guerrilla que fue inmedi casi inmediatamente después de que se produce el primer enfrentamiento y la caída de Tania que fue un golpe muy duro a la incipiente red urbana que teníamos ¿sí? porque eh, los que éramos militantes de la juventud y del partido comunista y la red urbana, incluido la gente de Moisés Guevara que se había separado del Partido Comunista Chino presidido por Zamora, no oh, teníamos experiencia de el trabajo clandestino para lucha armada, esa es la verdad, ¿no? Estábamos cierto por la dictadura de Barrientos, etc. El partido y la juventud había sufrido represión en los años 64, 65. Mucha gente de sus militantes estuvo presa, etc pero no teníamos eh, el tra hábito digamos, de trabajo clandestino y mucho más para una para una lucha armada como era la guerrilla sur. Eh, fueron una serie de factores ¿no? que contribuyeron a que eh, no fuéramos un instrumento más capaz, más eficaz para apoyar a la, a la guerrilla misma, a la columna guerrillera. Y la caída de Tania fue un. Doctor, ¿En quién fue eso? En marzo prácticamente Manifes, ¿no? Sí, sí. porque cuando se produce el primer enfrentamiento, ella estaba ahí en la zona y había sido identificado mm. prácticamente porque su jeep había quedado allá Le sí, hablaba de, de perdido dos años de trabajo en El Che menciona mm. eso en su diario mm. ¿no? ¿Y el tiempo de, del, del primer combate o sea, hasta octubre? ¿Cómo fue? ¿Y cuándo llegó usted, usted a, a, al monte? Yo estuve antes de los enfrentamientos, o sea, en enero de 1967. O sea, usted estuvo desde el principio... Eh, no, de, yo, yo fui el... expresamente en enero, ¿no? No, no, no, no, yo no permanecía allá, ¿Sí? yo tenía que ir allá para recibir instrucciones, etcétera. que fue lo que hice, ¿no? Y otros compañeros también fueron, entre enero, febrero, e inclusive marzo, pero ya cuando se produce el enfrentamiento, eh, lamentablemente no podemos retomar contacto con la guerrilla. ¿no? Sí. Luego la división de la columna, la de Joaquín, la retaguardia que se separa, ya fueron una serie de factores que impidieron. Se hizo esfuerzos para tratar de contactar, pero lamentablemente no, no se logró. Pero usted, ¿usted, tuvo, usted tuvo con Che hasta la final. Yo estuve eh, con el CHE y con los compañeros en el mes de enero, a fines de enero, uh -huh. nada más. Uh -huh. no, no debía regresar porque no, no, era mi, no estaba asignada para el trabajo en la zona Y cuando se, se, se informa sobre el, el, la caída del CHE el, el 7 de octubre, o sea, la detención del 7 de octubre, el perdón, el asesinato del 8, ¿cómo, se, ¿cómo fue la reacción internamente Uh -huh. Yo fui apresada en septiembre del de, de, de 67, ¿no? y, cuando, cuando supe por la, la prensa que, que había caído el che y bueno, vi, supuestamente en ese momento se decía que había caído en combate, ¿no? pero la verdad es que había sido apresado, herido y luego fue ejecutado, ¿no? fue asesinado. ¿Y como la gente como reacción la gente bueno personalmente yo porque yo no estaba en contacto con los compañeros no había sido reciente ni en unos 20 días que estaba detenida no no no podía tener contacto con ninguno de los compañeros que quedaban absolutamente pero para mí fue un golpe muy duro no yo inicialmente pensé que podía ser una mentira etcétera, pero cuando Gracias a una presa, porque yo no podía, no tenía acceso a la prensa, ni a la radio. En una presa como, siguió el periódico y me lo dejó en el baño. Ahí vi y si efectivamente era el chino no lo fue todo el Y Sonia, ¿cómo, cómo, ¿cómo se sentía en usted cuando pasó eso? Cuando pasó pues eso, eh, en los sectores, eh, digamos, medianos, podemos hablar de, de sectores... Eh, de gremios, digamos, gremiales o así estratos medios sociales y, y también en el estudiantil, que era como un como que, que hubiera caído un sueño demasiado hermoso, demasiado, demasiado acariciado, una cosa muy bella que queríamos que, que, que, que persista. ¿no? Entonces se, se dividían también las opiniones entre quienes lo sentían mucho y había gente que, que lloraba, que lloraba como, como, como niño y había gente que indudablemente se alegraba de aquello. Entonces también uh -huh. hubo unas juveniles fuertes. Sí. Se, se habla de que la creación de la guerrilla y la insurgencia en, en Bolivia no era para hacer la guerrilla, mejor dicho, para hacer la lucha armada en Bolivia, porque la, la, la tradición histórica era la instrucción en este país, sino la guerrilla, la, la, el preparatorio, el ensayo, fue más para crear una guerrilla en Argentina. ¿Alguien sí. quería opinar sobre eso? No, pero ¿Fuera de, de grabación? ¿Fuera de grabación? Podría. <risa> Yo creo que eh, la gente que era del Partido de la Juventud Comunista, que había recibido entrenamiento para guerrilla rural, no para guerrilla urbana, ni, ni insurrección. Ahora es de verdad que Mario Monge, por ejemplo, tenía la teoría eh, de, de que en Bolivia eh, podía ser la insurrección, ¿no? Uh -huh. Siguiendo la norma de la, de la experiencia, digamos, que habíamos tenido el 9 de abril del 52. Y la experiencia recientemente, de tres semanas. Uh -huh. Sí, bueno, hemos tenido ese, el mismo guerra civil, etcétera, no. Pero eso no ha significado una revolución tampoco. 52, efectivamente, ahí podemos decir sí hubo una revolución, porque se cambió toda la relación con el campo, eh, los quechos de aymaras recuperaron su condición de seres humanos, porque no eran considerados ni siquiera seres humanos, no. Entonces. En ese sentido eran absolutamente discriminados. Pero después los hechos posteriores ¿no? han sido siempre más bien eh, acciones de la derecha, ¿no? Para, no sé, nada, por ejemplo, el bote de barrientos, que muchos decían, ellos se llamaban la Re revolución restauradora, se puso el nombre. ¿no? Eh, sí han habido así acciones como el de Ero, como este, pero hay una gran diferencia entre la época el 67, 70 que había una un movimiento sindical fuerte, organizado, había mineros, miles de mineros, había fabriles con una gran conciencia, ahora no hay eso, ¿no? Sí, eh, pero el campesinado hoy en día tiene una conciencia política mucho ¿no? el sí, bloqueo alrededor de la paz durante sí, 45 días. Yo creo que el 67, el campesinado no tenía conciencia del tema de la revolución y ni en ni pero no sería la parte social de la no, guerrilla pues, en esa época, pero, pero también se sabe, y el cielo sabía, que uno no entra siempre a un terreno ya completamente fértil y abonado. Justamente la, la guerrilla es una forma de que la gente vaya tomando conciencia con los planteamientos que se hacen. no. Eh, él no, Yo rechazo lo que él dice la gente de que él era foquista. Yo creo que le, le achacan al cielo. El hecho de que él tiene su método de guerra de guerrillas como método de lucha, habla de un foco, no significa que él, esa sea su teoría. Para él era muy importante la, la, la relación con, con el pueblo, de dónde iba a salir la gente. ¿no? Si se ve con atención, por ejemplo, las instrucciones a la red urbana, ahí habla, ¿por De organización, de contactos en Sucre. En, en Cochabamba, en las ciudades y eso era para generar este relación y tener un movimiento político muy grande. Entonces no, no el tema de él, no es que él, un grupo pequeño va a ser, ¿no? Porque incluso si tomamos la experiencia de Cuba, es verdad, inicialmente eran casi un centenar de provinciales del Gran, eran un grupo, pero había por eh, tanto en la ciudad como en el campo toda una movilización de un, un movimiento que comienzo desde el 53. ¿no? Entonces yo creo que se hace de una no manera negativa el hecho de poner así como si fuiste, como si el único, ¿no? yo creo que él estaba absolutamente consciente de eso y, y, y valoraba mucho la participación del campesinado más bien ahí. Eh, yo por ejemplo me he encontrado posteriormente con Genaro Flores, un dirigente campesino, en los años en eh, había conformado la, el movimiento Tupac-Catari, ¿no?, junto con el más Y tenía una confederación de campesinos, y había una confederación de campesinos independiente en el Valle de cochabamba. Creo que fue por el 78 que se juntaron las dos y conformaron lo que hasta ahora es la sociedad, la Confederación Fíndica de Trabajadores Campesinos. Él, por ejemplo, decía, nosotros en el 77 no entendíamos, ¿sí?, y hemos perdido la oportunidad de apoyarnos o a sea, él. Refleja, él refleja de alguna manera el, el, el avance que han tenido en la conciencia, seguidores tanto fino como ahora y en una Entonces, ¿cuáles fueron los factores que llegó a la, la derrota, digamos, militar en, en octubre este 65? Y, entiendo que es una, una pregunta sumamente delicada y, y, y complicada, ¿no? Sí, y, eh, nosotros dentro de la organización hemos discutido muchas veces, ¿no? No ya, tenemos muchas depresiones acá. Entonces eh, creo que es factible discutirlas nuevamente, ¿no? Una de las eh, de, de, de los criterios que nosotros pensamos. Eh, no la ruptura la con el Partido Comunista y tal vez la, no sé si falta previsión, uno no, no sabe cómo eran las condiciones internas, tal vez a eh, ver haber en el entendido de que ya hubo una fricción con el Partido Comunista, que fue a fines del 66, de no debió haber entrado en tanto no generar un equipo de apoyo más fuerte, ¿no es cierto? Probablemente. La zona donde ha donde ha trabajado no es la mejor, porque las zonas más eh, más fuerza, obrera, campesina inclusive, es el, el occidente, ¿no es cierto? Pero no, pues no parecía. Y bueno, mismo Alto Beni, esta esta área, ¿no? Cochabamba, etcétera, donde había más ligazón, Inclusive el campesino que pues, sea que evidentemente era Ligado a Valencia, que es de Cochabamba, sin embargo un campesinado que históricamente ha tenido su gran contribución en la revolución del 52, o sea, el cureño, etc. En tanto que el lugar donde se echó la guerrilla es un lugar donde mientras la reforma agraria, donde el campesinado no tenía la formación suficiente, no sé inclusive ahora tiene formación, pero no se compara con lo que ocurre acá. Entonces, eh, aparentemente, la, la idea era lograr ese espacio para hacer una conexión más directa con Argentina o Brasil, o sea, en esa lógica estratégica de un punto que permite, en decir, ¿no? pareciera la concepción que tenía. Entonces, a criterio nuestro, han habido ese tipo de falencias, tal vez, ¿no? y entonces ha quedado el claro. No, no conocemos, ¿no? lo indican, ¿sí? esas fracturas, eh, esas, no fracturas, sino el aislamiento, que de pronto, digo, por la forma que nos ha da, dado. ¿sí? Y de hecho, acá el sentimiento nuestro era de cómo llegar, ¿no? O sea, ¿sabes? cuando muere es como una bomba atómica, ¿no? O es gravísima gravísimo. Entonces, eh, nos parece eso, ¿no? Es decir, la ruptura tal vez del Habiendo ya eh, tenido el conflicto con, con el Partido Comunista y no tener seguridad en los otros sectores, nos ha parecido muy arriesgado, ¿no? De todos modos, ¿no? entrar tal vez las comisiones lo obligaron a ese enfrentamiento, pero bueno, no parecería, ¿no? Ese, y el lugar para Bolivia no parecía el mejor eh, lugar, no sé como para lograr ese tipo de actividad y que se pueda apoyar desde aquí a Sí, pero, entonces, eh, tal vez fue demasiado pronto que se dieron las, las opciones, sí. pero también no sea, se precipitaron, pareció que no se podían no pensar entrar en ese pensamiento, ¿no? Entonces, ese es eh, el criterio que nosotros hemos tenido y tenemos, ¿no? Sí. Quiere opinar también los años. Tal a vez alguna ver, cosa, ¿no? Eh, yo creo que se podía dar en algún momento una articulación entre lo que ya está entre, esas, entre esos sectores digamos esclarecidos como son los mineros del occidente y el grupo guerrillero eh, ideológicamente ya estaban digamos conectados pero seguramente no podría yo teorizar más profundamente Faltó algún espacio de tiempo, de no sé de reparación ...que impidió aquella, aquella articulación, que puede ser muy posible. Sí. Una que se llama un país insurreccionista, como creo que siempre es Lo ha demostrado en nuestra historia eh, con un objetivo igual liberador... ...que buscaba también el, el grupo de ciudadanos, que aquella articulación... ...que no se dio por una falta, alguna casualidad. Es lo que podría comentar. En todo caso fue bastante corto tiempo, ni siquiera un año, ¿no? Más o menos 11 meses de noviembre 66 hasta a principios de octubre 67. Yo creo que hay que analizar el, el objetivo del chino, era bolivia era... Recuerden que por algo decía ahí, crear uno, dos, tres, no, no, no estaba vinculado específicamente a un, un, un lugar específico, por eso también hay que ver la presencia de compañeros peruanos, de la gente, argentinos, cubanos. De, bueno, cubanos, digamos, como el aporte de la revolución cubana, a, a, como lo ha hecho en diferentes lugares. ¿no? Es, es, es en ese sentido que está la presencia de los cubanos. Eh, pero la presencia de los peruanos, por ejemplo, y eh, las instituciones para contactar con organizaciones argentinas era para era perú era perú argentina y bolivia y bolivia era el puente exactamente él no él nos dijo yo no me voy a quedar además él no tenía no era de un corto plazo ¿no? él nos hablaba de unos 15 años de lucha ¿no? y, y nos decía inclusive que lo, la parte más difícil sería bolivia entonces creo que él tenía eh, relativamente bien claras las cosas no hay que ver que en eh, esa zona era la zona petrolífera miré, está ahí eh, en esa época ya señores eh, era era la fuente fundamental del país ¿no? Y, el petróleo, claro no petróleo, petróleo es parte del petróleo y Estados Unidos también me imagino Inmediatamente cuando sí. supieron de supieron que Chile estaba en, en Bolivia, me imagino que pusieron todos los recursos para una sí, otra claro, forma de tratar claro sí. ese foco, como a, tratan de tratan hacer hoy en día en Colombia. Claro, vinieron agentes de la CIA y trajeron expresamente cubanos gusanos, ¿no?, que mm. vinieron de la CIA. Eh, trajeron a gente de los Buenos verdes que, que habían tenido experiencia en Vietnam. Eh, hicieron acuerdos eh, de los ejércitos eh, paraguayo, estaba el Chorner ya estaba en esa época, ¿no? Argentina, Chile, etcétera. O sea, fue una movilización muy rápida también, de parte de ellos, ¿no? Y de pronto eso fue, <ríe> bueno, de pronto una mala comparación, pero justamente porque el chile estaba en Bolivia, de pronto que fue todos los recursos para tratar el grupo. Claro, que sí, sí. Incluso ha habido apoyo, creo que dispuestos a las, las tropas de los ejércitos hace años, ¿no? Mm -hmm. eh, pero yo pienso que, eh, por otra parte, se consideraba la zona como una especie de retaguardia dentro de la... Claro. la no era el lugar donde se iban a hacer las, uh, las operaciones, porque de lo contrario no se explicaría por qué se si había... Había tomado tanto empeño en que eso se mantuviera legal. Él nos había planteado que vaya una, un agrónomo, o sea, darle toda una fachada que no que no se quemara. No era su objetivo hacer eso el centro de operaciones, era una, una retaguardia, por eso hasta las mujeres, estaban había una cantidad de cosas. ¿no? ¿Y toca tu? El Che no, no está muerto en la lucha política, físicamente que sí está muerto, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué pues, Ya más de 35 años, ¿qué piensan sobre la, la obra del Che? No solamente de Bolivia, sino también forma general global. 97. No, antes, antes del 97, cuando el actual presidente y Sánchez en su gobierno anterior 95. decide, 95, ¿no es no, cierto? Decide, eh, acepta en realidad la búsqueda de los sí. restos del Chile. Eh, claramente está en la idea de eh, zanjar un problema y bueno, ya están los restos y para de contar, ¿no es cierto? O sea, ya, ¿qué más pues, no? Eh, eh, pareciera eso, ¿no?, de otra manera, ¿no?, y es la lógica que está manejando ahora, los, hace rato, ¿no es cierto?, es eh, eh, ver cómo se eh, paga, inclusive, cómo se solventa aquello para borrar mi cuenta nueva, ¿no?, eh, y bueno, entonces, esa actitud de una persona eh, cuya, ya son con los yanks Stanford, es están, fuerte etcétera es incoherente, pero bueno, se da, y, eh, yo diría que ha servido de un momento y un espacio que tiene su del 97, los 30 años del de de asesinato del de Kiev, para que haya pues un gran encuentro en Higuera, eh, en si realmente fuera una cosa tan, tan eh, importante, tan emotiva, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, la propia gente de la zona pues no tiene una idea. Eh, muy especial, no es decir, no, el se no ha muerto definitivamente, Yo diría que al contrario más bien lo han potenciado, porque si era un mito, de pronto se han entregado y ya no, de pronto no, no es, mito, es un mito, es una cuestión, es una posición. Eh, y por lo menos en Bolivia creo que es a nivel nacional, internacional, este, es casi infaltable la figura del Che en pues, en cualquier marcha. Eh, en eh, la Federación de Mineros, en la CODE, etcétera está la O sea, es una posición, es un respeto muy grande y al mismo tiempo una admiración que tal vez eh, no necesariamente se eh, entiende la magnitud. Yo creo que uno, hay do, dos o tres elementos, eh, ejes que caracterizan ¿no? para la admiración: es el coraje es la ética, el hecho de, de haber tenido una posición que ha mantenido, que serían los dos elementos y la claridad de su posición, ¿no es cierto?, que de ninguna manera eh, no es que se vendió, sino que mantuvo una actitud, tuvo la palabra y se equivocó, pues eh, pero lo hizo en ley, o sea, no, no reflexionó, no generó nada. Entonces, la admiración que hay es una admiración... Más allá de, de ver como un personaje es eh, hasta la, hasta los jóvenes dicen, y, y, y quiera lo que pasaba, ¿no? Si lo admiran, pero ¿cómo sí o sea, ¿cómo puede haber eh, un personaje de esa magnitud que genere tanto impacto? ¿no? Y bueno, entonces aquí hasta la derecha este, admite la la, valentía la de él, ¿no? Como personaje y con todo eso, entonces nada ver que parezca un derechista va apareciendo con su izquierdas en su camiseta ¿no? eh, en todo caso Chile también está en el continente europeo, en Estados Unidos, en la juventud una otra forma, la juventud de, de, de naturaleza también, es, de, de, de carácter de rebeldía, que es lo que es más natural de que también ellos de pronto se identifica con justamente la rebeldía del Chile, ¿qué piensas tú eh, yo pienso... Eh decir, eh, estando los restos acá, cuando, antes de su búsqueda y su encontrarlos y llevarlos a Cuba, etc. El Che estaba en Bolivia, o sea, eso formaba parte de una, una especie de misterio, un imaginario. Eh, el que estaba en Bolivia, para nosotros, ha debido a ser mucho más que tal vez para los mismos que viven ahí en Vallegrande ¿no? Ahora sea, digamos, que eso sea... Ha, eh, ha tomado otro cari otra realidad, ¿no? Y ya, parecería que, bueno, ya no está acá, pero se da el fenómeno que persiste, porque este hombre habría estado predicando un cambio revolucionario eh, que él defendía además con, de una forma, digamos, la, por la vía armada, pero era un cambio uh, humano basado en el, la solidaridad. Entonces eh, su pensamiento era muy distinto al cambio que, por ejemplo, pregonaban los partidos, a un cambio de a un cambio casi mecánico del proceso de la historia y económico. Él hacía más en su discurso, su pensamiento, sus escritos hablaban mucho más de un cambio a nivel humano. Yo creo que eso va a seguir vigente. Mucho Jaime Tulares decía hace dos o tres días atrás de en una entrevista en la razón de que cuando le preguntaron qué tipo de, de sociedad quería aquí en, en Bolivia, él decía, no, como en Cuba, es un buen modelo. ¿Será también una, un resumen de, de, de las la, la inversiones sociales de, de en educación, en salud? Inevitablemente, in, in, o sea, es inne, innegable de que en Cuba han logrado una conquista social es sumamente profunda que en cualquier otro país aquí en América Latina, donde el derecho a educación y salud es un derecho humano, cumplido prácticamente. Pero debería, Jaime Solares en ese sentido también es un, un producto de esa época. Uh -huh. ¿Ah? ¿Qué piensa Jaime Solares, Sí, la expresión el otro día cuando él quería una, una bolivia como en Cuba Ay, Yo creo que ese es el deseo de todos los trabajadores ahora en el mundo por lo ¿no? menos en América Latina ¿no? porque eh, las condiciones en relación a 67 por ejemplo son peores ¿no? para empezar la, la población se ha aumentado ha crecido la, la miseria a Inmigraciones, la, yo volví a la, a la zona de Iñacahuasú después de 26 años, creo. Y no la reconocí porque cuando yo fui al 67, era había una vegetación bastante frondosa. Y, y cuando fui yo dije, me equivoqué del lugar porque toda la parte desde Camiri hasta Pincal, que es donde está la Casa de Calamina, no había prácticamente árboles, había encebredíos, o sea, había gente que fue a vivir ahí. Y bueno, eso que demuestra que incluso la, la naturaleza está siendo destruida, ¿no? Eh, y las condiciones de vida, ¿no? Ahí cerca de la casa de Calamina vimos esa eh, vez que yo fui veintitantos años después, había un niño que que ardía en fiebre y no había ni una aspirina para curarlo, ¿no? La gente muy pobre. Eh, es más, incluso hay muchos jóvenes que ahora son guías para los, la gente que va ahí, que, que no habían nacido en 67 y, bueno, y, y se hacen los guías porque bueno, no, no conocen exactamente siquiera el, el tema, ¿no? Y llevan un lugar que era la campamento principal, que no es el campamento principal, pero bueno, son esas cosas, eh, las condiciones de vida son peores, ¿no? ¿no? no Sigue el analfabetismo en este país, sigue habiendo discriminación, eh, hay cada vez menos trabajo, Entonces, Más concentración de ya, menos oportunidades de estudio también, aunque la gente quiera estudiar, o puede hacerlo. En consecuencia planteamiento de Che, de hacer una sociedad eh, igual para todos, con las mismas posibilidades. Él eh, sigue siendo inteligente, ¿no? En es esta lucha Y por eso entonces, naturalmente en Cuba, han, a pesar del bloqueo, mm. eh, se han ido cumpliendo. En eh, mm. ¿no? el bloqueo habría sido mejor. Eh, pero entonces eh, al menos la gente dice, bueno, así que, que, que, que, que, que no haya gente que en una puerta del hospital se muera, porque no tiene seguro, ¿no? Una vez pasó en Venezuela hace algunos años. Cuánta gente no puede acceder a la, a la, a la salud. Desde de, de la, de la, de los compañeros que estuvieron en la del en la el año 66, 67 y de también los años, después de eh, la muerte de Chía hasta el 71. Eh, ¿Cuántos están en, en, en vida y si tienen la, la costumbre de, de, de pronto contarse, hay algún tipo de organización de los bolivianos que, que, que, que viven en este momento? Yo sé que, por ejemplo, ¿qué ha sido la vida de ustedes pues, en la, la guerrilla del Chía? Y yo sé que usted lo ha estado, por ejemplo, exiliada en, en Suiza después del golpe militar sí, de García de del año 80. Sí, yo estuve presa de septiembre del 67 a julio del 70. Y cuando se inicia la guerrilla de Teoponte, en un intento de continuar la lucha iniciada. Nos sacan de la cárcel a 10 compañeros y salimos fuera del país, ¿no? Estuvimos en Chile y pues nadie quería darnos asilo. Eh, había una, por coincidencia, pasaba un barco cubano por Antofagasta y eh, ahí fuimos. ¿Para Cuba? ¿A Cuba? Cuba. Volvimos de Cuba en eh, forma clandestina, regresamos al país. Pero al poco tiempo se produjo el golpe de avance, ¿no? organización que estaba en un intento de volver a reorganizarse después del, del duro golpe que así te Teo tiene también pocas posibilidades, pues con una dictadura muy fuerte que además fue, inició una, cele, una represión selectiva ¿no? y en, enfocó en primer lugar al ejército de liberación, nacional su objetivo era destruir físicamente, eso hay un documento firmado por Banzer donde habla así exactamente, ¿no? aniquilar y de alguna manera lo hizo, ¿no? Porque son muchos compañeros desaparecidos, ejecutados, presos, torturados, etc. Y bueno, yo estuve volví a ser un Banzer del 72 al 74 y fue un mes que de aquí. Eh, para esa época, bueno, ya hubo otros proyectos, se organiza el TDTV, el DN, etcétera hay muchas eh, otros grupos que surgen etcétera, ¿no? yo ya no participé en ellos ¿y el año 80? el año 80 estábamos ahí con intentando con compañeros que sido de ver cómo, cómo encajábamos en en qué tipo de organización? justo había la corriente del FRI, de la UDP, etc. ¿no? Después de la caída de Vance en 78, Un intento de lograr ubicarnos y continuar, ¿no? Pero personalmente no, no encontré eso, ¿no? Pero ¿por qué se fueron para Suecia entonces? Bueno, porque de todos modos aquí en este país quienes hemos participado en una lucha, aunque después no hagas nada o, o no estés participando activamente en un partido, ya ya está señalado. ¿no? Mm. Sí, pues, porque fue muy sangriento ese golpe también. Ya sí, en eso sí, pues, eh, tuvo otras características, ¿no? no se hizo de noche, se hizo de día, eh, se fue directamente a la. El lugar donde estaban concentrados dirigentes, uh -huh. sindicales y de partidos políticos. Uh -huh. Y Sonia, ¿qué has hecho después del 67, o mejor dicho, después del 71? ¿Tú estuviste hasta el 71 en la día a día? No, eh, Martín, yo me había incorporado a la organización después de la muerte de sí. Che, después del golpe de avance y obviamente después también del... Del segundo intento que yo que fue Teofonte. ¿no? Mm. Y había, digamos, una acumulación de información y eh, una búsqueda de tratar de integrar aquello. Sin embargo, eh, podría decir yo, eh, después, eh, que fue una corta vida militante, porque eh, empezamos a sufrir también la represión este año, el 71, y el 72 estuve presa. Entonces, eh, eh, eh, luego se eh, formaron diversos causas, diversas tendencias pero con la fuente de la fuente, digamos del ejército de liberación que había fundado Che Guevara eh, de los más conocidos el MTLN por ejemplo el PRTD y tuve acercamientos a, a los dos directamente fue un militante del MTLN con el TRT eh, tuve información y contactos, pero no, no había ya una fluidez de, eh, de una, una cercanía o, una, o espacios de discusión o una militancia más, más estrecha. No, no, no, no existía. En el año 80 volví a caer presa durante el no en ninguno de los dos casos decidí ir al exilio no, no uh -huh. creía que, que me podía bien, ir bien ahí cuánto tiempo estuvo en la última la última vez estuve eh, semanas uh -huh. un corto tiempo pero era mucho más eh, uh -huh. podía decir que era más que puro era la incertidumbre era mucho más no se sabía no se iba a pasar. y Mila, cómo ha sido la vida tuya después de... Uh -huh. <ríe> Yo me he incorporado sí, más, eh, definitivamente el 68, probablemente ha sido en julio agosto del 68 cuando vuelve INPI, tal vez antes, siempre que estaba conectada. Comenzaba a trabajar, pero cuando vuelve INPI, más o menos en agosto, yo ya me conecté, eh, eh, incluso, eh, lo tenía contacto con unos compañeros que no eran bolivianos. Y cuando lo matan a Inti, ya antes había estado con la gente, no con él, sino con la otra gente que. Era. Entonces yo ya me contacté. El 67, sí. claro, ¿cómo se 68, 68. Así cuando se distribuye, volveremos a las montañas y lo distribuyen de universidad. Pero era totalmente clandestinos, ¿no? Entonces, Sí, de 67, 68, no. 68, 68, 68, claro, 68, de manera que yo ya estuve, estuve en la... En la 60, algo estuve en 68. Estuve ya, ya contactada y mi relación ya fue muy fuerte en definitiva, no sé que yo trabajé mucho para el ingreso de los compañeros a Teo Ponte, yo era médico este año, lo he, he graduado, entonces tuve que revisar a muchos compañeros. porque Una Sí, muy fuerte, <risa> muy fuerte, o sea que conocí un poco lo que pasaba, ¿no? Sí. Trabajamos para la organización de sus te médicos, todo para que... Ingresaron a la guerrilla por lo menos eh, 13 compañeros de curso. Willy Barbe, Pepe Arce, Luis eh, Rueda, que eran mi, mi curso. O sea, o sea, nos gradamos juntos con Moisés y con nosotros se quedaron, pero se graduaron. Y Néstor Paz que fue mi alumno, estudiante de medicina, o sea, yo era, fui ayudante, aquí hay una modalidad, o sea que ahora soy mi, mi alumno también. Entonces, eh, sabía, o sea, no sabía cuándo entraban, ya, pero sabía que estaban había que hacer varias actividades. ¿no? Entonces, este, cuando entra la guerrilla de Teoponte, y bueno, fue una catástrofe, este, fue terrible, ¿no? Porque, o sea, había la... Yo seguía legal, pues, no me sentía todo de manera legal. Entonces, cuando es toda la catástrofe, de pronto, y claro, nosotros quedamos en la guerrilla urbana, o sea, para toda la red urbana porque la idea era trabajar a nivel urbano y sostener aquello, entonces había hecho una red. Y en bueno, yo me incorporo ya para cobertura, porque hasta ese momento yo estaba a nivel eh, legal, pero no hacía cobertura, porque era ya me incorporo para trabajar a nivel de hacer cobertura, porque no era público, o sea, podía hacerlo. Entonces, este. De manera que ya el 70, cuando volvieron, 71, cuando volvieron los compañeros de, de Cuba, ya volvieron después de, de, de Teoponte, ¿Ponte? no, de Teoponte, o sea, entra Teoponte y hacen un canje con 10 compañeros, donde salen los... Ellos vuelven, creo que en el febrero del 71. Entonces yo ya estaba yo no, hacía cobertura, o sea, ya tenía, había que cubrir, pues ya se habían hecho algunas acciones, incluso se hicimos dos secuestros, entonces estábamos no, ligados en eso. De modo que cuando viene el golpe de, de Vance, este, bueno, teníamos todas las estrategias, queríamos tomar el Estado Mayor, bueno, todo encuentro y bueno, y en su momento para salvarnos porque ya los tanques venían tuvimos que entrar al hospital general que está ahí cerca y todo el mundo me conocía, o sea que me vieron entrar armada todo aquello subimos, subimos por atrás mundo, una cosa grave o sea que yo ese día en realidad me, me quemé pues para decir de una manera ¿no? porque, además éramos toda una columna porque íbamos a saltar el estado mayor había toda una lógica y una estrategia que los compañeros lo tenían claro de modo que eh, ya tipo tuvo una de la mañana cuando ya estaba claro que el golpe estaba. Pues, ¿no? Entonces muchos compañeros que fueron con nosotros estaban, no, no de redenes, no habían otros que venían a la columna, ahí deciden eh, irse, pues, ¿no? pues que yo logré meter a la gente al hospital porque habíamos cerrado con que andaba al hospital. ¿no? Entonces yo tuve que.. Eh, a Benasuel, si no saben por qué, cuando me conocían, pues, tuvieron que abrir y entramos, porque fue nuestra sino los tanques estaban bajando, pues no. Además que un rato dispararon y así, pero pues, saltaba la piedra, ¿no? Entonces este, entramos y dos segunda y compañía que dijeron no, no nos vamos, ¿no? Se fueron y dejaron las armas. Entonces los pues, que quedamos, quedamos pero, ¿no? nosotros, ¿no? Este, tuvimos que salir, pues, para viajarnos con cuatro metaletas, y salimos salí y los de poco ¿no? Además, ocultábamos todo una cosa. Todo era evidente. Entonces días después de, de, de agosto, yo estaba ya. Pues, ya ¿eh? bueno, definitivamente. Entonces, ya tuvimos que entrar en semiclandestinos clandestino y luego clandestino, ¿no cierto? Y bueno, ahí estuvimos clandestinos trabajando mucho, porque lo que... Habíamos decidido con él no, no salir, quedarnos acá, eh, organizar el FRA, el Frente, eh, y seguimos trabajando desde agosto del 91 hasta marzo, en que cae un compañero y que delata. Entonces, de marzo del 72 hasta mayo del 72, nos hace una persecución fuerte, porque este compañero con el compañero eso habló de todo. De manera que en mayo del 72 ya prácticamente teníamos los últimos lugares donde ocultarnos, bueno, todo el lío y pudimos salir de manera muy particular hasta Chile. O sea, que habían controles en todas las trancas, Entonces yo salí haciendo cobertura a Chato. Gerardo que era mi compañero, de China una compañera que nos saca. Fuimos de a las dos y bueno, logramos sacar. Entonces yo pasé la frontera junto con los compañeros y seguimos. Que la otra volvió y cayeron dos compañeros, ¿no? También en ese tiempo ellos cayeron, bueno, cayó muchos compañeros que los mataron. ¿no? Fue terrible aquello, ¿no? Fue, una de, no solamente de tortura, sino matarlos en tortura victimarlos. Sea, fue terrible que salimos, el grupo que logramos salir y reubicar, 72, y desde el 72 hasta el 76 yo hice una vida de clandestino, salió entrado y salía acabado. 76 sí? O sea, se en ¿Ah, sí? <risa> sí ¿Y cuánto tiempo estuvo preso? Dos años. Sí. Dos años. Porque ya el 73 vino el golpe de Chile, bueno nosotros ya habíamos trabajado, ya está, ya habíamos organizado la Junta de Coordinación Revolucionaria con los putas el PRT argentino, que se llama el chilenos, entonces ya había todo lo organizado, entonces cuando viene el golpe en Chile, luego en Argentina, luego en Uruguay, ¿no ves? O sea, la cosa era muy, muy dura, pero bueno, nosotros logramos, entonces... Eh, había un grupo en Argentina y un grupo en el Perú, y hacía todo el trabajo de entrar y salir acá. Entonces ahí formamos el PDTV, en esta lógica de todo ese análisis que hicimos, que es parte de lo que hemos hecho ahora. Porque en ese momento nosotros pensamos que como LN había que mantener. Pero la lucha armada por sí sola no era suficiente, teníamos que hacer el trabajo partidario, el partido, porque era, era el punto débil, o sea, o sea, habíamos tenido muchos compañeros, éramos muy valientes, podíamos seguirlo haciendo, pero ese trabajo del partido al Formamos el PDP. ¿no? Pero en un tiempo muy difícil. Y, había que trabajar muy clandestinamente y no contactamos con varios de los compañeros porque estábamos quemados, ¿no? Entonces contactar con ellos era probablemente, era, no, era muy imprudente ¿no? Entonces, por ahí se quedan sueltos muchos compañeros. Este, y bueno, comenzamos a trabajar, hicimos el, el 75, es un lindo trabajo prácticamente los compañeros que logran la huelga eran compañeros, no eran las cuatro compañeros eran mm. con nosotros, fue o sea, mm. un trabajo muy lindo que se hizo pero el 76 fue el segundo de vuelta para atacar y bueno, mm. presos mm. entonces el 78 a mí me expulsaron hasta Francia ah, ¿sí? Sí, expulsaron. Sí. Sí. ¿y cuánto tiempo te quedó allá? seis meses porque en julio del 78 vino ya la que es llama la Amnistía uh -huh. curio, y entonces ahí inmediatamente entonces cuando vino el 80 y otra vez pues, clandestina porque estábamos reorganizando tratando de reorganizar y después de un año me volvieron a agarrar otra vez expulsar pasado y el presente El hombre nuevo que soñamos Yo soy la bronca contenida Soy el que no tiene techo El que no tiene trabajo El que no tiene escuela El que no tiene de derecho de soñar Y al que le falta el pan Soy Sierra Maestra Y Santa Clara El Congo y Bolivia El Guajiro Cubano también Soy el minero boliviano El leproso peruano Soy el negro congonés, La china de Maulaus de Lenin también, también, yo soy el Che El que recorre todos tus caminos Yo soy el Che, yo soy el Che El que soñó con pueblos liberados Yo soy el Che, yo soy el Che entre banderas y fusiles combatiendo. Yo soy el Che, yo soy el Che, de camisetas de futuro. Argentina que aún me espera. Soy el hermano de Fidel, de Raúl y de Camilo. Soy el tango en Buenos Aires de Gardel. Soy el sol de Guillén, hablando de los negros.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 victoria panteón muerte compañeros. El de la victoria. El de venceremos. El de la victoria panteón muerte compañeros. Yo soy el Che, el de la entrega en la frente, el que alumbra el continente de la América Latina. El de la victoria. El de venceremos. El de la victoria, se sobre la historia y para vamos para adelante mi gente la lucha nunca se acaba el de la victoria el de venceremos el de la victoria